Géminis, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te va. Gracias por estar aquí, envío sabiduría. Estoy emocionada porque estamos por entregarte tu guía del mes de noviembre de 2019, este maravilloso mes que viene con todo con todo para mostrarnos aquellas sombras en las que requerimos trabajar para empezar a sacar nuestro verdadero yo, y eso es maravilloso, Géminis. Así que a esas sombras no les pongas un sentido negativo, sino todo lo contrario. Son la forma en la que tú vas a remembrar tu sabiduría. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, porque en este momento nos vamos rápidamente a entregarte esta maravillosa guía para el mes de noviembre de 2019. Déjame contarte que te vamos a entregar este video completo, este video combo, <ríe> completo, con tu tirada general, vibración general, vibración sobre el dinero, vibración sobre el amor. Y esto lo hacemos... El día de hoy, porque me voy a un entrenamiento espiritual maravilloso, maravilloso, en donde se me va a permitir tener mayor sabiduría que compartir para ti, para todos los seres del mundo mundial, así que estoy emocionadísima por entregarte esto el día de hoy, deseo que sientas esa emoción que yo siento también, pero que la sientas por la vida, que la sientas por tu vida, por lo que se está presentando, lo que viene, las opciones que te puedes tú mismo, tú misma generar, eh, infinitas, infinitas, infinitas, vibra alto, mantente vibrando alto siempre, Géminis, la vida, nos dice sí toda la vida. Vamos a ver tus resistencias. En resistencias tienes el espíritu del lugar. Tienes la tierra de los fantasmas de cabeza. Y finalmente ay, perdón tienes la invocación mágica. Y vámonos a ver qué te dicen en esta primera parte. Tu gener eh, vibración general. Géminis. Este mes de noviembre, viene con una energía recargada, cuchicuchesca, para que tú mismo, tú misma empieces a trabajar, a observar esas máscaras, esas sombras en las que requieres poner un poco de atención para sanarlas y soltarlas, y entonces dirigirte hacia la luz, hacia la pasión, hacia el brillo de tu propia vida, ¿ok? Hacia la entrega, hacia todo este... Todo este mar de posibilidades buenonas que te ofrece el universo. Ahora, el Pozo de los Deseos nos invita también a comentarte que en estos momentos hay muchas ideas, hay mucho punch en tu vida como para querer empezar como a generar eh, diferentes formas creativas, diferentes formas de negocio, diferentes formas de amar, nuevas relaciones. O sea, como estás abierto, ¿no? Como a todo esto y maravillosísimo, maravillosísimo. Sin embargo, también ha llegado un momento, puedes estar experimentando un momento en el que hay que tomar decisiones. Y en este... Presente Géminis Es importante comentarte que Antes de tomar cualquier acción Cualquier decisión importante en tu vida O que creas que es importante en tu vida Hagas un alto Y medites Medites cuál es el real objetivo O el real propósito de esa decisión Te voy a poner un ejemplo eh... Tienes ganas de irte de viaje Y en ese viaje que vas a hacer Solamente vas a tener dos opciones de comida. Tienes por un lado la comida del nuevo lugar al que te vas y por otro lado la comida del lugar que ya conoces. ¿Cuál es el objetivo de irte de viaje? El mayor es conocer más, ¿no? Bueno, pues si tú te decides por lo conocido, estás bloqueando lo nuevo. El bien mayor de viajar es conocer y expandirte y conocer cosas nuevas. Ese es el bien mayor de un viaje. Si tú te vas por lo conocido en ese viaje, ya te bloqueaste ese conocimiento tú solito, tú solita. Lo mismo sucede en la vida y lo mismo sucede en las decisiones que tomas en cada momento. Revisa antes de tomar alguna decisión hacia dónde te va a llevar. ¿Cuál va a ser tu bien mayor? El que te lleve a la evolución, a la trascendencia, a la sanación de tu alma De aquellas etapas, de aquellas áreas en tu vida que requieren acción ¿ok? ¿Por qué? Porque te acompaña todo este mes el mago de la conciencia Y con esto te dicen también que te acompaña fielmente tu amigo, tu compadre, tu compañero El arcángel Uriel Uriel te va a estar guiando durante este mes Géminis y es importante comentarte que hay que pedir, hay que hacerte amigo así entrañable de este arcángel durante este mes De todo, sin embargo, este mes Uriel está en total disposición para ti, para apoyarte, para guiarte Para darte estos flashazos, estos mensajes de sabiduría ¿Por qué? Porque te acompaña el mago de la conciencia Este señor que en imagen pareciera sereno, consciente, tranquilo, con certeza, con paz Tú estás llegando a ese momento en este mes Géminis te están dando la oportunidad de cada experiencia que vas a, e a tener en este mes De autoconocerte, de sanar, ¿ok? Te decía en un momento, en el inicio de este, de este, de este video Perdón, pero se me traba la, la boca, la lengua por tanta emoción que traigo eh, Te decía que vamos a hablar de las sombras y vamos a estar observándonos en esas sombras Que son maravillosas herramientas para tu crecimiento, para tu evolución y tu trascendencia entonces, hazte caso en cada momento, ¿ok? Medita, como esta persona que tienes en este momento aquí en imagen, medita, date el tiempo de tomar estas decisiones importantes, date el tiempo de tomarlas de manera consciente, de manera real, ¿ok? ¿Por qué? Porque como resistencia número uno tienes el espíritu del lugar. Pareciera, con esta carta, pareciera que... Estás enfocado en el afuera, enfocada en el, en el deber ser, en el que dirán, en el querer eh, encajar, ¿no? Como en la sociedad allá afuera y te olvidas un poco de hacerte caso a ti mismo, a ti misma. Entonces, en este momento, en mes de noviembre, Géminis, es muy importante que empieces a hacerte caso. Y aquellas decisiones que requieras tomar importantes, las tomes enfocado en los verdaderos deseos de tu corazón, en lo que realmente te mueve, lo que te apasiona, ¿ok? Por otro lado, tienes eh, la carta de la tierra de los fantasmas de cabeza. Pareciera que hay ideas sobre ti mismo, sobre ti misma, que ya conoces que ya te han estado como dando vueltas y vueltas y vueltas en esa mentecita medio locochona que tienes, sobre pensamientos en escasez y pensamientos dolorosos acerca de ti mismo, de ti misma, que te están limitando a mostrarte realmente como eres, a mostrar tu brillo, tu potencial a la vida. Si esto está sucediendo, Géminis, eh, pídele a Chamuel que te dé como... mira. Los Arcángeles son tan consentidores y tan apapachadores que así tal cual tú le pidas de manera clara, breve, concisa y directa, si tú le pides esta claridad, te la va a mandar a través de mensajes, de ideas, de personas. Puede ser que se acerque a una persona desconocida para ti, como un nuevo amigo, como en alguna pachanga, ¿no? De repente te vas a las pachangas y conoces gente y esa persona te va a dar una frase que te va a mover tanto que te va a llevar a la sanación y no por la persona sino porque en el mundo espiritual los seres de luz te están mandando esta información porque lo que ellos quieren, su intención verdadera y amorosa es que sanes que sanes aquellas ideas que te están limitando a ser tú mismo a, a tú misma ¿Sale? ¿Por qué? Porque también te estás resistiendo justamente a sacar tu brillo, estás resistiéndote a ser tú, a salir de la caja, a salir del closet, a mostrarte al mundo tal cual eres. Estos mensajes que vas a estar recibiendo en noviembre a través de personas, a través de tus propias sombras, las sombras son aquellas eh, emociones o aquellas situaciones que nos generan incomodidad, que nos mueven tanto las emociones... Que a veces quisiéramos no verlas, no sentirlas, no vivirlas, sin embargo, al darte esa oportunidad de hacerlo, dejas que tu alma se libere como esta invocación mágica. Conecta con tu alma, ponte en disposición. ¿Cómo es ponerse en disposición de lo que tú creas, ese poder superior en lo que tú creas? Si hoy no crees en un poder superior y solamente crees en ti mismo, en ti misma, está maravilloso. Es ponte en disposición de ser la mejor versión de ti mismo momento a momento. Para ser la mejor versión de ti mismo, de ti misma, es sentir todo como viene. Aceptarlo, ¿ok? Vivirlo, experimentarlo y entonces soltarlo, dejarlo ir, ¿vale? Vamos a ver cómo andas en la parte económica. Para Géminis en noviembre de 2019, ¿qué mensajes tenemos para ellos, ellas, en este mes de noviembre? 2019 en el tema del dinero vamos a ver cómo estás tienes abierto de par en par de cabeza tienes la soledad y tienes el palacio dorado de cabeza ok en la parte del dinero géminis y me refiero en la parte del dinero a la parte financiera, ¿ok? la forma en la que tú generas tus ingresos. Pareciera que te estás resistiendo, Géminis, a soltar el empleo o a soltar esa, esos negocios que solamente te están implicando por ahora un gasto más que... Una ganancia o una inversión con beneficios a largo plazo. Mira, los, los negocios funcionan y a veces tardan de 3 a 5 años en empezar a generar como estos eh, estos beneficios. Algunos tardan más, algunos tardan menos, sin embargo, poco a poco, tu alma, poco a poco, las circunstancias te van diciendo por dónde sí y por dónde no. Lo importante aquí es que realmente confíes en lo que estás generando. ¿Ok? Y que te abras. Tienes abierto de par en par de cabeza porque pareciera que no. Que estás como cerrado, cerrada a que esa es la única forma. A que tú tienes la razón en esas formas y que no hay nada más allá afuera que lo pueda cambiar. Eso está de repente estancando un poco tu economía o tus ideas. ¿Sale? Ahora, importantísimo. En este mes que es el de la evaluación, autoevaluación de la introspección, también se te invita a hacer esta introspec introspección eh, en tus finanzas. ¿Cómo estás gastando o cómo estás invirtiendo? ¿Cuál es la diferencia? Una inversión te da un beneficio a largo plazo. Un gasto es un beneficio o un placer momentáneo que después, tiempo o minutos después, de que ya lo hiciste o te arrepientes de haberlo hecho o te genera más eh, gasto de dinero por intereses excesivos, por mensualidades larguísimas, ¿ok? Sobre todo porque mira, en estos meses llega dinero para los seres, hay dinero, ¿no? Como por bonos de fin de año, aguinaldos, eh, no sé, hay dinero y entonces ante esta emoción de tenerlo tendemos a a, a querer comprar todo para todo mundo. Está bien querer compartir, sin embargo, recuerda hacerte primero caso tú mismo. Revisa tus finanzas. Antes de generar compras a, a, a lo loco, compras de... ¿cómo le llaman? Compras de... ¿de pasión? No sé, no, no, no recuerdo cómo le llaman, pero estas compras que hacemos solamente por impulso, te dicen no Géminis, en este momento no es un muy buen momento para hacer eso. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a estancar tu abundancia. Esta carta, el palacio dorado, cuando aparece de esta forma, derechita, nos habla de un flujo correcto de la abundancia. Un flujo correcto del dinero. Sin embargo, en estos momentos, Géminis te sale de cabeza. Eso quiere decir que es muy importante hacer esta evaluación de tus finanzas para que entonces puedas tú mantenerla en un flujo constante, en un equilibrio. ¿Ok? Esto es muy importante porque tienes la carta de la soledad. Pareciera que va a haber cierres. Cierres... Eh, si eres que te van a beneficiar por un lado, pero también que te van a llevar como a, a sentar cabeza, ¿ok? Eso es muy bueno porque de esta forma vas a como activar tu potencial, tu creatividad, ¿sale? Ahora, te invitan también a inscribirte a un curso uh, con un mentor, buscar un mentor financiero que te ayude como a poner este equilibrio, ok, como que te dé las pautas para que tú entonces empieces a llevarte bien con, el, con la parte económica, como hacerte amigo de esa parte que te permite moverte para todos lados y generar nuevas ideas, nuevos eh, proyectos que es el dinero, ese amigo maravilloso que tenemos que nos permite Movernos por, por por todo el mundo, por cada lugar para aprender, para expandirnos. Es importante que consideres eso. Tomar un curso de finanzas, eh, buscar un mentor, buscar... Puedes irte, con, no sé, se me ocurre, uh, con un asesor financiero en el banco en el que tienes tus ahorros o tus cuentas para que te diga cuáles son los mejores planes o los mejores... Eh, productos de inversión para que entonces tú tengas por ahí un flujo de efectivo también constante a través de las inversiones entonces es momento Géminis este mes de noviembre hacer conciencia financiera también ok no te nos vayas con la emoción del momento y te gastes ese dinero que te va a llegar o que tal vez ya te llegó no te lo gastes en cosas eh, de placeres momentáneos o como para querer encajar en algún lugar, ¿ok? Ay. Vamos a ver. Por acá nos salió volando en la parte de las relaciones la separación. ¿Qué hay para Géminis en el amor en noviembre de 2019? Este más es emocionante. Bien. ¿Cómo estás en el amor, en tus relaciones, en, en, en, en la parte emocional, mente, tierna? Tienes la separación. Y en este momento te dicen tus arcángeles que esta separación es necesaria para que valores realmente tu esencia. Y con separación se, no, se refiere no solo a una posible ruptura, sino a esta separación como energética, como darte tu espacio, para que entonces puedas evaluarte tú mismo, tú misma, hacia dónde quieres llegar en esa relación en la que estás pensando. Es como, a ver, hay momentos de tensión, no Como de las dos partes mo hay momentos de tensión Sin embargo la divinidad lo único que te está pidiendo es entrar en tu centro Entrar en ti mismo, en ti misma Reconocer lo que realmente quieres en aquella relación en la que estás pensando Y sobre eso actuar Para que puedas identificar como esta conexión Como estos verdaderos deseos Es importante que haya un momento de separación Como un espacio como estas personas que llevan, no sé, se me ocurre, 60 años de casados y no se han dado la oportunidad de un viaje por separado, es momento de hacerlo. Es momento de dar un respiro a, a esas relaciones. ¿Ok? Si, hay, si estás en el momento o en lo que pensaste fue en familia, en tu, en tu familia, es muy importante que... Hables con ellos sobre tus verdaderos sentimientos, tus verdaderas sensaciones. Puede ser que haya por ahí tensión con los hijos o con las hijas, ¿no? Eh, si es que estás enfocándote en la familia, habla con ellos, con ellas. Sin embargo, dales este espacio también. Sepárate un poquito. De repente tiendes a ser como muy sobreprotector, sobreprotectora, Géminis. Es, es momento de dar espacio para que entonces todo se pueda equilibrar, porque por eso te sientes en estos momentos en desequilibrio, ¿ok? Tienes la carta del talismán de cabeza, pareciera que no sabes cómo para dónde hacerte, no sabes cómo si decir no o decir sí, entonces te dicen, es momento de mantenerte en un, en un estado de quietud, de observación, de introspección. ...para que este desequilibrio que puedes estar sintiendo en, el, en la parte eh, de relaciones... ...empiece a tomar forma y entonces se voltee y sea equilibrado. Para ello requieres el espacio, la separación. No, no quiere decir que termines definitivamente algo, sino que... ...tal cual te separes. Te des ese espacio, estés contigo... Te, te tomes un cafecito contigo mismo, contigo misma, medites sobre lo que está sucediendo Y dejes que todo se solucione eh, de la manera que confíes en que se va a solucionar de la manera perfecta Ok, Géminis, vamos a darte tu mensaje final de Arcángeles Vamos a ver qué tienen para ti en este mesecito rico de noviembre Que nos abre la puerta a la pachanguesa, a la... Fiesta uh, al disfrute. Prepárate, prepárate. ¿Qué hay para Géminis como mensaje final para este mes de noviembre 2019? Vamos a ver. Seguir al líder, qué maravillosa carta te acaban de enviar, y con esto quiero decir, sigue tu intuición, sigue los deseos de tu alma, puesto que de esta forma, de esta manera, estás, eh, estás abriéndote a ese maravilloso momento de encuentro contigo mismo, con tu alma y con la divinidad maravillosa carta y te dicen en este momento tus arcángeles Géminis permítenos ser tus compañeros de vida permítenos entrar en tu vida y lo único que tienes que hacer es ponerte en esa disposición momento a momento, día a día de permitirnos ayudarte te amamos tanto solo entraremos en tu ayuda si tú nos lo pides tenemos total disposición de hacerlo puesto que el amor incondicional el amor genuino y divino es lo que queremos compartir contigo eres un líder y ya eres un líder porque tu vida es lo único que hay que dirigir Felicidades Géminis, qué bonito mensaje te acaban de entregar, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, te amo con todo mi amor amoroso, nos vemos en diciembre, déjanos tus comentarios, ay por cierto... Tenemos espacio para lecturas individuales. Por ahora solamente las tenemos para México. Ya estamos trabajando para que todo el mundo tenga esta oportunidad. Sin embargo, si vives en México y estás interesado interesada en una lectura personalizada, te voy a dejar aquí abajo los datos. Regístrate. Tenemos algunos cupos todavía disponibles. Eh, deseo, en verdad, deseo que seas uno de esos cupos los que se lleven esta guía maravillosa en diciembre para que puedas cerrar con broche de oro este ciclo 2019, puedas estar listo para abrir el 2020 con todo tu amor, con toda tu disposición y entrega, con todo tu brillo y te nos vayas para arriba en este nivel de evolución. Gracias por estar aquí, te amo con todo mi amor apapachador.